¡Fiesta! y los cantores de Valladolid Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Buenas noches, Puerto Rico. Esperamos que estén disfrutando de la noche del viernes. Les saludo a Ulises Rodríguez y estaré presentando los sorteos nocturnos de Wild Ball, Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Loto Cash y doble revancha de lotería electrónica para hoy viernes 2 de diciembre de 2022. Los mismos serán certificados por la auditora María Ocasio Sáez de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presentes como siempre aquí en el estudio. Ya tienes boleto en mano porque ya mismo se juegan 550 mil dólares en Lotto Cash que pueden ser tuyos sin anualidades al igual que la doble revancha que tiene acumulado 450 mil dólares. Y el Powerball para mañana sábado está buenísimo. Se juegan 81 millones de dólares, sal a jugar, que estos millones están esperando por ti, si no juegas no te pegas y si necesitas dinero al instante, raspa tu suerte con los juegos instantáneos de Lotería Electrónica. Raspa tu suerte con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega Cash Bonanza y gana hasta 150 mil dólares. O busca tu fortuna y gana hasta 50 mil dólares. Juega para que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Ahora una nueva forma de jugar y ganar con Wild Ball. Es un bolo que te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo. Corre y pide tu jugada con Wild Ball. ¿Y qué tal si damos comienzo con el Wild Ball de esta noche adelante con el sorteo? Y el número de esta noche de Wild Ball es el 4, repito, el 4. Ahora pasamos a Pega 2, mucha suerte mi gente, boleto en mano y pendiente. Que ya se acerca el primer número de Pega 2 y es el 5. Segundo número es el 2, el número ganador de Pega 2 de esta noche es el 5-2 el 52 y pasamos a pega 3 si jugaste pega 3 busca tu boleto y pendiente que nos llega el primer número y es el 1 segundo número es el 0 y tercer número es el 3 el número ganador de pega 3 de esta noche es el 103, el 103 y pasamos a Pega 4. Mucha suerte, mi gente. Pendiente, boleto en mano. El primer número es el 5. Segundo número es el 0. Tercer número es el 6. Cuarto número es el 9. El número ganador de... Pega 4 de esta noche es el 5069, el 5069. Y recuerda jugar con el multiplicador. Comenta hasta cinco veces los premios menores. Y el número porque multiplicarás tus jugadas es el 3. Repito, el 3. Ahora pasamos al sorteo del Loto Cash. Mucha suerte a todos. Veamos los números ganadores. Boleto hermano, si jugaste el otro Cash, que ya se acerca el primer número. Y el primero es el 1. Repito el 1. Segundo número es el 19. Repito el 19. Tercer número es el 4. Repito el 4. Cuarto número es el 17. Repito el 17. El quinto número. Es el número 6, repito el 6. Ahora pasamos al sorteo del Bolo Cash de Loto Cash que es el número 3, repito el 3. Los números ganadores de Loto Cash de esta noche son 1, 19, 4, 17, 6 y el Bolo Cash fue el número 3. Ahora pasamos con el sorteo de la doble revancha. Adelante con el sorteo. Mucha suerte. Primer número es el 9, repito el 9. Segundo número es el 21, repito el 21. Tercer número es el 22, repito el 22. Cuarto número es el 29, repito el 29. Quinto número. Es el 23. Repito, el 23. Y ahora pasamos al sorteo de Bolo Cash de la doble revancha. Que es el número 9. Repito, el 9. Los números ganadores de la doble revancha de esta noche son 9, 21, 22, 29... 23 y el Bolo Cash fue el número 9. Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los sorteos de esta noche. Para más información visita la página oficial loterías de Puerto Rico.pr.gov. Los esperamos en el sorteo de mañana sábado a las 2 de la tarde. Que pasen todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. De fiesta, WPR y los de Bayabón. Hoy en Notice 360, Metropista presenta campaña de seguridad vial. Busca promover el uso del casco de seguridad para los conductores de motoras y vehículos livianos. Inauguran en Carúmanas el primer albergue para emergencias por desastres o salud pública. Y atención a los amantes del mar. Lanzan advertencia de fuerte oleaje y alto riesgo de corrientes marinas durante todo el fin de semana. Dramática clasificación de Corea del Sur a los octavos de final de la Copa del Mundo.